No uno, toma no Action! Vengo de Medellín. Vengo de Argelia, Antioquia. Vengo de Enquilardó. La Comunidad 3 de Medellín. From Germany, I'm Croatian. Yo soy de Guatemala. Vengo con el grupo de Venezuela. Soy de Uga Valle. Soy de Caquetá. Eh, yo soy de Bello. Yo vengo de Trujillo, al norte de Perú. Soy italiano. Ah, sí, vengo desde Quito, Ecuador. De Madrid. Vengo de Buenos Aires. Estoy feliz de estar aquí y eh. que pasemos un buen día. Eh, hoy vamos a hacer un recorrido por diferentes experiencias. Nos encontramos, el colegio está ubicado en el barrio La Estancia y aquí pues vamos a encontrar eh, diferentes procesos artísticos y culturales que hay acá en el barrio La Estancia. Efectivamente en este momento nos encontramos aquí en nuestro territorio, altos de la estancia, que es parte sur de Bogotá, y hemos hecho todo un esfuerzo para hacer una presentación en coordinación con ahora Sancocho, una presentación artística, una demostración del talento y del compromiso de la participación de la gente, de los niños y de la gente de, este, de, de esta parte de la ciudad. La oportunidad de participar del de recorrido de la Ruta del Sancocho en el marco del Festival Ojo Sancocho posibilitó que nuestros colectivos culturales nos encontráramos a pesar de las diferencias y construyéramos juntos no solo un evento, sino la posibilidad de seguir generando un trabajo conjunto a través de una red cultural a la que vamos a llamar Son Cultura. Pensar los territorios audiovisuales eh, tiene que ver con, con pensar un, un trabajo audiovisual realizado por la comunidad, donde la comunidad es la que está en el proyecto, está armando el proyecto, la que lo produce, la que lo piensa y la que finalmente piensa cómo, cómo ese material va a circular, para qué lo quiere, para qué lo necesita y, y, bueno, y, y en ese ejercicio del hacer eh, que la comunidad se pueda ver a sí misma, se pueda pensar a sí misma. Para mí es como estas, estos espacios en donde se van generando otras formas de hacer y producir cine de unas formas más eh, colaborativas, comunitarias y bueno el, el trabajo en el que yo me vengo enfocando más es como el territorio pensado como ese espacio para la resistencia, el espacio en donde conviven las, los pueblos originarios con otros seres no humanos y humanos y que se están viendo amenazados por las proyectos extractivistas a gran escala. Entonces, estos tres documentales juntos son básicamente para nosotros una herramienta para documentar la historia de Guatemala y para poder compartirla. Y bueno, básicamente agradecer que estén aquí con nosotras, agradecerle al Ojo al Sancocho por permitir que este documental pues arranque con este precioso festival. En Ecuador estamos cerrando un proceso en el que estaban más de 200 criminalizados por defender los derechos humanos, por defender los derechos de la naturaleza, por defender, justo esto, por defender la vida. Tenemos tres compañeros, compañeras Schuar, muertos, por defender su territorio de la minería a gran escala. Entonces es una película importante y necesaria, para justo, para acompañar todos estos procesos de lucha y resistencia que tiene el país. Como el cine documental, sirve para contar historias, para exponer violaciones a derechos humanos, para exponer luchas. Festival Ojo de Juan Sancocho es la suma de capacidades y la suma de fuerzas que permiten como construir un ejercicio político de la comunicación, un ejercicio político del cine donde se aporta y donde se trabaja desde las particularidades de cada persona, pero también se suma desde este ejercicio necesario de entender al cine como una comunidad, como un trabajo en conjunto en el cual todos y todas somos parte de ir construyendo sueños ideas que aportan a fortalecer nuestras luchas, nuestros procesos por la defensa de la vida, del territorio y de la gente principalmente. En Ojo el enojo del sancocho para mí es muy visible. El poder de estos procesos y el hecho de que todas esas son las plataformas y que las plataformas son comunitarias, son plataformas de amigos, son plataformas de relaciones, mejor dicho, son plataformas de relacionamientos muy poderosos que están transformando la sociedad. Te permite crecer como persona, aprender de nuevas experiencias, compartir tus, lo, que, lo poco que tú sabes y irte con un conocimiento más amplio, con ganas de, de querer hacer más, y con un desafío más grande. Fue la primera vez que yo escuché hablar de cine comunitario, eh, que nos llegó allá a Buenos Aires la idea de que había una gente en Colombia que estaba empezando a pensar cómo podía hacer eso del, del hacer video en comunidad. Y, y si yo lo tuviese que resumir en, en pocas palabras para... para para nosotros, para los compañeros de Cine en Movimiento, el Ojo al Sancocho es la cuna del cine comunitario a nivel latinoamericano. Por, esta, por estos espacios, por estos lugares, han pasado tantas experiencias y se han encontrado tantos compañeros y compañeras que, que creemos que es una cuna, que, que acá estamos eh, meciendo ahí un nuevo proyecto audiovisual para Latinoamérica. es un festival que es como una familia en la que nos reunimos, compartimos, conocemos experiencias. Es como eh, la fuerza que nos da también para seguir luchando y pues no dejarnos tampoco de ciertas cosas que nos van sucediendo y que nos quieren como meter a las malas. Eh, reflexionamos en torno a todas las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades. grandes documentales pero si sí hacemos documentales que difundimos libremente y con los cuales nosotros tenemos como un compromiso fundamental y es la gente y es la comunidad o sea para nosotros el trabajo que hacemos fundamentalmente es un trabajo para la comunidad de ahí para allá donde pueda volar donde pueda llegar ya es como ganancia pero el trabajo que nosotros hacemos está muy enfocado también en utilizar las herramientas audiovisuales para reconstruir, en parte, eh, los tejidos sociales rotos en las comunidades. Y nosotros lo único que intentamos y lo único que queremos hacer es pensar. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es pensar? Pensar es una cautela, pensar es una preocupación, pensar es una precaución. Pensar es olvidar diferencias. Pensar es recordar semejanza. Si nos animamos a pensar, cada uno de nuestros marcos de registro audiovisual en el campo comunitario tiende una identidad. Tiene es una un acuerdo. espacio súper lindo de aprendizaje, de retroalimentación, de compartir saberes, de uno saberse parte de algo que que es también de todos y también cómo se puede contribuir en este proceso en donde queremos pensar un cine distinto y cómo nuestra, nuestro quehacer como, como productores, gestores, cineastas puede contribuir a procesos de lucha también y resistencia, entonces para mí es como un espacio de aprendizaje. Me llevo un montón de aprendizajes, un montón de historias, de pasiones, de ideas para cuando vuelva a, a mi ciudad y, y nada, que está todo por construir y por soñar ¿Esta aplicación video show es como una aplicación como que para trabajar video de manera simple. El taller que hicimos este año en el Sancocho fue un taller de herramientas de producción de audio y video en celular. Esto nos permite, como a mucha gente que tiene como la herramienta, el celular en la mano, como una herramienta de trabajo, como una herramienta de producción, como una herramienta para fortalecer eh, los procesos de defensa del territorio, del activismo y de poder utilizar las herramientas más prácticas para el trabajo y para la producción audiovisual. para el video también? Claro, claro, por eso es complejo, pero, pero vamos a hacerlo ahorita en automático para ir entendiendo el Y este año estamos haciendo talleres, hicimos talleres en una organización que se llama Libertatia, donde estuvimos trabajando con niños y con jóvenes, y también vamos a estar participando de otras actividades, en, en el, por ejemplo en el encuentro sobre el pensamiento de Rodolfo Cuyo en Bogotá, así que estamos acá presentes, participando de las proyecciones, de los debates, de los conversatorios. Sería más o menos esto. Y, de plastilina? y de eso lo cubrimos con plastilina con tela. Otras veces igual no tengo mucha plastilina y cojo pues, unos plastilina. Vine a aprender, en primer lugar, a, ser, a llevarme toda la experiencia para poder compartirla allá en Perú. También he, he, compartir un poco la experiencia que venimos haciendo allá en Perú con todo lo de la red de microcines y ello. Y es eso, intercambio de experiencias para seguir mejorando cada día. Para mí el territorio audiovisual es los espacios de conquista donde la gente empieza a generar y a construir historias a partir de sus necesidades y de la construcción de un trabajo mutuo. El territorio audiovisual para mí vendría a ser ese espacio donde el audiovisual toma fuerza, donde se valora el potencial que tiene el audiovisual para poder conectar a la gente e empezar a, a partir de ahí generar desarrollo en la comunidad. Se aprende a estar en comunidad, a expresarse, a comunicar desde, desde el propio territorio. Que para mí era desconocido, pero a raíz de todo esto es algo productivo, es algo constructivo y de mucho interés personal. El territorio audiovisual es algo que tenemos por construir y por soñar todavía. Existe el imaginario comercial, pero el territorio audiovisual está pegado al contexto y a las comunidades. Y es algo por lo que estamos trabajando y lo que estamos construyendo. Tenemos grandes desafíos por delante, hemos tenido un gran avance, pero no debemos dejar de soñar que, que todo con perseverancia se consigue. Y el resultado es lo más gratificante, que es una Latinoamérica más unida, con un mayor desarrollo y con la gente más consciente de todos sus deberes y, y derechos.